Gracias, gracias Carolina, Francis, Fulvio, Mado y a todo el equipo de producción. Eh, déjenme colocar mi tiempo aquí. Miren, quiero destacar, a propósito de que ayer estuvo por acá Joan Fernández, que es un joven candidato a diputado, quiero destacar eh, el trabajo, la estructura, ojo, la estructura, que ha creado casualmente el diputado eh, Nicolás Hidalgo a su alrededor, eh, le mandé una fotografía a los muchachos ahí. He visto que ellos han hecho una, una serie de designaciones bastante interesantes, colocando a jóvenes en las distintas eh, posiciones, ¿verdad? Veo aquí que eh, eh, fue nombrado, bueno, si lo a veces lo mando. Eh, veo, miren esto. Por ejemplo, estos jóvenes. Eh, que han sido eh, colocados en diferentes posiciones de lo que tiene que ver con la campaña electoral, eh, director de, campa de campaña, por ejemplo, eh, este joven Leóncio Alfredito Batista, veo ahí a Penelo Fernández, que es una actual vocal eh, de, de La Peña en San Francisco de Macorís, que la, la colocaron verdad como directora eh, provincial de la, de la mujer dentro de su campaña, también a la joven eh, Videlqui Duarte Paredes. y Es importante destacar que, eh, que este diputado Nicolás Hidalgo se ha eh, rodeado de muchos jóvenes de, y de una estructura bastante fuerte en, en la juventud, especialmente el regidor eh, Antonio Acevedo, eh, que está ahí trabajando con él y, y esto es muy importante eh, que los demás diputados lo vean porque él, se ha rodeado de, un, de una estructura bastante sólida de la juventud, que luego ustedes verán los resultados el 5 de julio. Así que felicitarle por esta iniciativa de tomar en cuenta a los jóvenes para formar parte de su equipo de campaña. Es decir, que eh, cree en la juventud en el diputado Nicolás Hidalgo. Cambiando de tema, el día de ayer se llevó ¿verdad, eh, a cabo el encuentro entre los candidatos presidenciales de la República, los, los tres principales candidatos presidenciales de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con esta presentación del de plan de, de gobierno de cada uno de ellos, eh, la Asociación de Industria de la República Dominicana, estuvo ahí la exposición de Leonel Fernández, fueron exposiciones básicamente, la de Luis Abinader y la de Gonzalo Castillo. Y yo quiero destacar eh, esto, ¿verdad?, de cómo del manejo que tuvieron cada uno de ellos y destacar los puntos principales de la participación. En sentido general, sentido general, eh, entiendo que los que mejor eh, manejo tuvieron en la parte de la exposición, vamos a, a, a delimitar una cosa de la otra, ¿verdad? Eh, a diferenciar una cosa de la otra. En el manejo, lo que tiene que ver con la parte de la exposición, evidentemente que Lionel Fernández. Eh, es un expositor de, de alta categoría, eh, igual que Luis Abinader, que demostró a, anoche que tiene mucha capacidad en lo que tiene que ver con la exposición de, de temas, y fue bastante interesante. En el caso de Gonzalo Castillo, eh, un poquito más práctico, no muy dado a, a, al discurso, eh, pero... Eh, en sentido general a, a los tres candidatos hicieron una buena presentación y, y ahora vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el contenido del discurso habiendo hablado de la forma de todos el que naturalmente se veía más mecánico de todos ellos era Gonzalo Castillo y Lionel Leonel muy fluido eh, con, con su exposición estoy hablando de forma ¿eh? Eh, también Luis Abinader muy fluido en su exposición y Gonzalo Castillo un poquito más mecánico porque evidentemente no es su fuerte lo de lo de hacer exposición. Con relación a, a todo esto, déjenme ver aquí que se me ha perdido, vimos en, en Leonel Fernández una exposición donde él destacaba ¿verdad? lo que tiene que ver con algunas eh, políticas de, de modificación de algunas leyes vimos ahí que se que se centró en hablar sobre salir de la crisis de la República Dominicana partiendo de lo que tiene que ver con el COVID, ¿verdad? La, la situación de la pandemia, eh, una presentación bastante interesante de, de Leonel Fernández, habló de lo que tiene que ver con el impulso a, a la industria eh, como... como base pilar de lo que tiene que ver con el desarrollo de la, de, de la economía, habló de una de economía de expansión a través de la, de la construcción de, de viviendas, eh, a, a, a través de la construcción de acueductos, también habló de lo que tiene que ver con la preparación técnico-profesional, habló ahí de, de, de, de procurar que la gente se, ¿verdad? se prepare en lo que tiene que ver con ingeniería en software, verdad lo que son los muchachos. Eh, lo que tiene que ver con eh, la robótica y todo lo demás. Fue una exposición bastante interesante, la de Leonel Fernández, eh, también la de Luis Abinader, que básicamente, y este es un punto muy importante a destacar, que Luis Abinader centró su, su, su discurso o su presentación del día de ayer en lo que tiene que ver con la parte de incentivos a la industria y el desmonte de algunos impuestos. Importante esto que destacaba Luis Abinader, porque él hablaba incluso de eliminar el anticipo justamente lo que decía eh, eh, Joan Fernández aquí ayer eh, Luis Abinader hablaba de eliminar el, el anticipo, pero naturalmente con relación a, la, a, a, las, a, la, a las exportaciones y centró eh, su, su línea central de discurso, lo que tiene que ver con el beneficio que pudiera generar para la República Dominicana el aumento de las exportaciones. Y creo que sí, porque cuando usted estudia la, la, República, el, la historia de la República Dominicana en la parte de la economía, siempre que, la, que el país ha crecido en materia de economía, eh, es en función me refiero a, a épocas anteriores, ha sido siempre en función de las exportaciones. Búsquelo, estúdielo. Y usted se va a dar cuenta que cuando el país ha logrado mayor eh, niveles de exportación, la economía ha crecido y ha resultado eso beneficioso. De manera que entiendo que ha sido eh, un buen discurso, tanto el de Lionel como el de Luis Abinader, muy focalizado eh, y muy bien estructurado y además muy bien presentado por cada uno de ellos. Y eso es importante destacarlo. En el caso de Gonzalo Castillo. Siendo realistas, fue un discurso más eh, político, fue un discurso más dirigido no tanto a la parte industrial, sino un discurso dirigido al público que lo estaba viendo, eh, más dirigido a conseguir votos eh, realmente, porque vimos que hizo un esbozo, primero, de lo que tiene que ver con lo que él ha hecho durante, durante estos días. No creo que, que era necesario que lo mencionara ahí porque no sí, era el tema, habló de, de todo lo que todo, él ha hecho, todo, todo. Eh, incluso mencionó la, la, la parte de la asistencia social, no creo que era necesario que lo mencionara ahí, porque tampoco era el tema. Eh, sí, eh, golpeó muy duro, por eso repito, que eh, evidentemente fue un discurso político, un discurso de, dirigido al electorado, al, al, a, ¿verdad? a conseguir votos, al porque habló... De la construcción, y ahí sí, eh, electoralmente hablando, le dio duro a, un poquitico a Leonel y, a Binadera, y en esa partecita, porque habló de la construcción de, de 100 mil viviendas y habló de algo que no se... de una figura interesantísima que eh, no se había escuchado, que es lo del bono tierra. ¿Y dónde? A, así como el bono luz, así como el bono gas, él habló del bono tierra. Eso es una promesa de él, ¿verdad? ¿Cómo lo hará? No sé. Eh, pero sí realmente es algo que pudo ahí despertar algún cierto interés en, en algunos sectores del electorado de la de, de la población, entonces con relación a esto, eh, habló también de, repitió lo del transporte gratuito eh, para estudiantes universitarios y para estudiantes de carreras técnicas y por eso yo recalco la parte de que eh, Gonzalo llevó un discurso de barricada en función de un interés electoral, no tanto hablando de la parte económica, sí habló de que va a mantener la economía eh, eh, estable, hablar de la, de la tasa cambiaria, eh, fue un poquito genérico en, en todo eso, pero esos puntos entiendo que eh, le dieron al, al, a esta presentación de Gonzalo Castillo un matiz muy político y un matiz eh, muy electoral. Creo que eso se ha manejado en función de la estrategia, eh, ¿verdad? De, de, de sus estrategias, valga la redundancia, con miras a que él consiguiera eh, eh, adeptos, votos, a través de este discurso, más que la parte de lo que tiene que ver con los industriales. Ahora bien, eh, de todo esto, eh, yo quiero decir algo. Se escucharon muchísimas cosas ahí. Eh, se escuchó a Binader decir que van a eliminar el anticipo, que van a crear eh, las condiciones, también lo hizo Leonel. Eh, bueno, eh, prometió Gonzalo muchísimas cosas. ¿Qué es lo que yo creo? Que todo eso que ellos prometen si no tiene un carácter vinculante jurídicamente, no tiene ninguna validez. Atención, Amado, lo que, lo, lo, aquello que tú dices, de que el papel aguanta todo y que siempre prometen y que nunca cumplen. Bueno. Si nosotros como sociedad no obligamos a esos candidatos a cumplir lo que dicen eh, eh, y que eso que ellos prometen, ¿verdad? En sus programas de gobierno, si eso no es vinculante jurídicamente, no tiene ningún sentido porque está grabado ahí. Y Lionel, eh, y esta parte no, para que no me la mezclen con, con, no. con pasión política, esta parte, Lionel se llevó la peor parte, aunque hizo una exposición brillante. ¿Sabe por qué? Porque incluso los propios analistas ayer decían que él hablaba de cosas que había incluso prometido anteriormente cuando fue presidente. Y él, desafortunadamente se lleva la peor parte por haber sido presidente. En el caso de uh, Luis Abinader, puede prometer lo que quiera, porque no ha sido. En el caso de Gonzalo, puede prometer lo que quiera, aunque su, aunque su partido esté en el gobierno. Pero Lionel ha sido presidente tres veces. Y él, si lo analizamos ¿verdad? Eh, eh, de manera objetiva, se lleva la peor parte porque la gente dice, sí, pero tú, lo, tú prometiste eso y no lo hiciste. O tú tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. Eh, pero creo que los tres hicieron eh, muy buena presentación uh -huh. en el contenido de más Lionel uh -huh. y Luis Abinader, ¿verdad? Primer lugar uh, en, en, en la forma a Leonel Fernández Segundo lugar, ¿verdad? Yo le doy a Luis Abinader en la forma eh, uh -huh. En el contenido, eh, el tercer lugar a Gonzalo en la forma En el contenido le doy el primer lugar a Luis Abinader Oigan esto, en el primer lugar del contenido de, de su discurso Le doy el primer lugar a Luis Abinader eh, Le doy el segundo lugar a, a, a Leonel Fernández Y un tercer lugar a Gonzalo Castillo pero naturalmente porque Gonzalo se fue por la parte más electoral que el populismo, del tema que tenía. populismo. Y realmente hay que ver cómo eso se refleja electoralmente hablando. Pero sí, y con esto concluyo, si no tiene una vinculación jurídica, por ejemplo, si eso no obliga al candidato a cumplir con lo que dijo, con lo que se, con lo que se compromete, no tiene ninguna validez que vayan a un debate, que vayan a una presentación, porque al fin y al cabo prometen, prometen... Como prometen, hacen todos, todos y después, los años. Bueno, nunca. Te voy a decir algo. En, eh, de, te compro la parte del análisis porque Eloís, te esforzaste por eh, establecer una, un criterio despejado de interés político y te quiero, quiero decir algo, Lionel Fernández todo lo que planteó está basamentado en una realidad política donde advierte que el déficit no solamente por la crisis sino por el manejo que se le ha dado desde el Estado el déficit fiscal va a duplicarse en este periodo producto de muchos factores y plantea claramente porque de eso sabe él, la economía dominicana, cómo reactivarla porque lo hizo en el 4 lo hizo en el 12, en el 8 y es una realidad, es decir que es sobre bases reales que lo visualiza Luis Abinader lo, lo planteó lo que hay que hacer, pero lamentablemente la, la política basada en el reparto y hablarle a lo, a lo como dijo Amado Amado recuérdame la palabra que tú mencionaste al principio a los picapicas fue que le, le, le <risa> pica, pica. a los picapicas le habló sí, Gonzalo sí, le habló a los sí. picapicas lo dame lo mío ah, como <risa> si aquí vamos a repartir y eso y es tal. peligroso. Bien, ahí está. Muchísimas gracias, Yerjan. Mm. Eh, vamos nosotros entonces Pero en bien. este momento a una breve pausa. Bien hecho, Yerjan. Sí, oh, sí, ah, okay, sí. Ok, está bien. Que sea justo, es lo primero.